Remate, escucha bien lo que te vamos a contar de lo que era la mansión de los hermanos Jocklender. Ustedes se acuerdan que eh, Pablo Joclender estaba al frente de Sueños Compartidos y bueno, y hubo ahí una cosa muy rara, un dinero que pues bueno, no sabemos. Te presentamos el tema con este informe que preparó la tarde. Mirá. Ahora, en a La Tarde, inminente remate de la mansión de los Jocklender. ¡Acusaciones! ¡Acusaciones! ¡Deuda! ¡Deuda! Y un hecho que tuvo que esperar más de lo debido. ¿Cuál es la situación actual de los hermanos? ¡Todos los detalles a continuación! Tremendo el tema con el que nos vamos a meter acá en A la Tarde. Mucho más que una novela, mucho más que una serie, mucho más que una película de terror, porque es la historia de los hermanos Joclender que fueron este, acusados de asesinar a sus padres. Dale, Diego. Exactamente. Y la noticia es que apenas, en apenas cinco días se va a rematar una casona muy conocida de José C. Paz. Los vecinos de la zona la llaman La Rosada. La Rosada, lógicamente, es ladrillo a la vista y está pintada de Rosa. Es un terreno gigante, en concreto 12.000 metros cuadrados, bueno, tiene diez, ahí estamos viendo las fotos, 10 habitaciones, una casa de dos pisos con seis baños, living, cocina, terraza, cuatro parcelas que rodean todo ese emprendimiento, a su vez dos casas más, eh, una que se llama la colonial y la otra que se llama La Alpina. Bueno, ahí estamos viendo una, una un imagen aérea. Eso. Es un predio grande, ¿no? Y ustedes dirán, claro, lo primero que uno piensa es ¿para qué querían los Joclenders semejante casa? Bueno, para instalarse allí, no. Y ahí está lo rebuscados que son estos personajes o a veces también son más simples de lo que uno podría creer. ¿Por qué digo esto? Porque ese terreno... ¿Por qué lo compran? ¿Por qué compran ahí? El terreno estaba eh, ocupado, abandonado, había amenazas de, de ocupación de parte de algunas personas y los vecinos estaban preocupados. Con esa cosa de, de que él dice tener de espíritu social, de justicia social, dice yo, bueno, yo compro la casa y compro todos los terrenos y voy a hacer allí viviendas, viviendas sociales. Sí, sí, sí. Habla vale. con el dueño, un tal Jorge... ...grisolía, que es el que lo demanda. ¿Por qué lo demanda? Porque Jock Lender, vivo para los negocios... ...con su mente financiera, le dice... ...bueno, yo te voy a pagar en cuotas. Empieza a pagar una, un par de cuotas... ...pero en un momento estalla todo por el aire... ...con el tema de sueños compartidos... ...y claro, a Jock Lender lo embargan... ...lo detienen, y lo que sucede es que... ...no paga las cuotas y le queda debiendo a este hombre... ...40 mil dólares, es el hombre... ¿Sí? Reclama su dinero y ¿qué pasa? La casa, todo el predio, va a remate. ¿Por cuánto? Por 40 mil dólares. ¿Ese remate, ¿Por la deuda? 40 mil es este dólares. dólares. ¿Todo, ese, ¿Todo ese predio? Todo pero ese no, predio no. No, va a bueno, remate. Vamos, no, es, es la base, claro. digamos. Es sí, seguramente es. es la base, pero es una base. Claro, base, no base no, bajísimo. Ah, claro, el bueno, tipo, no, Pero la deuda es de 40 mil dólares. Después, claro, ¿Por cuánto claro, se remate? Claro. Es otra cosa, ¿no? Sí.